Ey, que estamos en el coche, ¿Y ¿sabéis lo que eso significa? Que hoy tenemos EXCURSIÓN <risa> Bueno, yo soy Jairo Fernández 2 y en el vídeo de hoy os voy a enseñar los CARS de Sorbas Y diréis, ¿qué son los CARS de Sorbas? Pues los CARS de Sorbas son unas formaciones geológicas producidas en el yeso a, mm, por mediación del agua Entonces vamos a ir hasta Sorbas, un pueblo aquí de Almería que es donde están situados los cars y os enseñaré pues lo que, nos dejen. lo que nos dejen porque realmente es una excursión gratuita agradezco aquí a Estefanía que fue la que me lo, me lo ha mandado y me lo ha recomendado y por lo visto es una visita a la hora de interpretación que nos dirán cómo se formarían los cars supongo es ver los cars por fuera y luego es ver alguna cueva con las formaciones de estalatitas, dolomitas etc etc así que nada los que pensáis que los cars son unos coches para jugar en un circuito, estáis equivocados. También están los cars, que es lo que vamos a ver hoy. Así que nada, que os dejo y ahora mismo os enseño esa maravilla. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy. Como habéis visto, eh, bueno, alguna cosa no, la, no la habéis podido ver, porque al final la visita eh, a las cuevas, de, a los cars de Sorbas, se divide en tres partes. Una que es la... nos te ponen un vídeo explicando cómo se han formado todos los cars. Luego mmm, hacemos una pequeña ruta que es andando y demás, y vemos las distintas formaciones que provoca el agua en, en, en el yeso, desde el exterior y una tercera eh, ya visitamos la cueva ¿vale? lo que pasa es que bueno en la cueva no se puede grabar porque evidentemente eh, lo que hay dentro de la cueva eh, ha tardado mucho tiempo en formarse y demás y no es lógico que por hacer fotos y demás eh, fastidiemos una joya de la naturaleza como es esta y poco más, hemos comido en el restaurante está muy bien, la actividad hoy era gratuita pero generalmente hay que pagar tenéis distintas ah, rutas eh, que no hacer... Cierto, sí, pero la ruta que hemos hecho no es la ruta que se La hace. ruta que hemos hecho realmente es una ruta de muestra que no, que no es lo que se suele hacer. Pero vamos, que podéis tener diferentes precios, diferentes dificultades de ruta y tal. Y está muy bien, lo hemos pasado bien, la verdad es un día diferente. Hemos podido salir de casa después de que ahora se empiezan a levantar un poco las restricciones y demás. Y poco más que deciros que si queréis ver... Eh, los cards es algo digno de ver por lo menos una vez en la vida y están aquí en sorbas en almería un sitio chulo y nada me queda bueno me queda al final del vídeo que sería deciros que si os ha gustado el vídeo le den like compartirlo y comentar comentad, y sigue el sorteo en activo como sabéis pues dejaré por aquí el vídeo como siempre y luego eh, quiero recomendar un canal porque como hoy es un vídeo un poquitillo de turismo de almería Quiero recomendar un canal que es eh, Onofra Almería, que es un canal que hay puede que he descubierto hace poco, un canal de, de algo más de mil suscriptores que graba vídeos de, de pueblos de Almería, que está muy chulo y, y me ha llamado mucho la atención ese canal. Así que os lo dejo, lo dejo por aquí, si queréis ver más cosas de Almería, en otra parte. No solo por mi parte. Así que nada, eh, con esto es todo. Vamos a ver si llegamos a casa y descansamos un poquitillo. Adiós.